Nos encontramos en la sala de lectura del Senado de la República, ya dispuestos a grabar un programa más del ciclo Pensando Chile, en su temporada 2017. Como saben quienes nos han seguido, este es un programa dentro del contexto de un acuerdo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado. Eh, UCB Televisión eh, hace la producción y lo entrega a ustedes en televisión abierta. Además, TV Senado se lo entrega a ustedes en distintos horarios. Eh, y también pues, tienen la oportunidad de verlo en el streaming de Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso en YouTube del de, Centro de Extensión. El tema de hoy se inscribe eh, dentro eh, de otros temas similares que hemos hecho y que los llamamos eh, Chile y sus instituciones. Eh, hace algunos meses atrás, probablemente usted tuvo la oportunidad de ver uno con el Contralor General de la República, eh, hace pocas semanas eh, de este año, en el programa número uno de la temporada actual, con el Presidente del Senado, y hoy eh, nuestro invitado para conversar en el estilo que nosotros tenemos, y que usted conoce, es el Fiscal Nacional, don Jorge Abbott. Así que, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Don Jorge Abot es abogado, formado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fue fiscal en la región de Valparaíso, y hoy es el fiscal nacional. Bueno, como le comentaba... Fiscal, eh, la idea es hacer una, una, una exposición respecto de el significado que tiene una institución del Estado, en este caso la que usted preside. Así que partamos diciendo algo sobre el significado que tiene la institución, algunos rasgos históricos, incluso de su origen. Eso, eso es bueno para todos nosotros lo que lo estamos viendo a usted. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la, la, la invitación. Me da mucho gusto estar en un programa de mi universidad, la Universidad la Pontificia la Universidad Católica de, de Valparaíso. Bueno, el Ministerio Público nace de una de las transformaciones más profundas que ha experimentado el Estado en los últimos años. Y básicamente es una transformación que afecta al, al sector de justicia y cambia radicalmente eh, la forma en la cual se estructura el, el proceso penal hasta antes de la entrada en vigencia del nuevo código procesal penal recordarán las personas mayores las funciones eh, de, de, de investigar la, la, la función de acusar eh, y de dictar sentencia eh, le correspondía a una sola persona que era un juez eso eh, naturalmente afectaba las garantías fundamentales de los individuos y se apartaba de los pactos eh, internacionales sobre la materia. Y en consecuencia se optó eh, por separar las funciones dentro del proceso penal ...adjudicando a una institución autónoma del Estado, que es el Ministerio Público... ...la función de investigar todos aquellos hechos ya que puedan ser constitutivos de delito... Ya, eh, ...también ejercer la acción penal en el caso que eh, producto de esta investigación... ...puedan eh, emanar o existir antecedentes que puedan justificar el reproche a una persona por haber cometido un delito, y también se le asigna como función fundamental a la institución la protección de las víctimas y testigos. El Ministerio Público actúa a lo largo de todo el país a través de 18 fiscalías regionales, y con más de 700 eh, fiscales adjuntos, quienes eh, trabajan adjunto a cada fiscal eh, regional. Cada fiscal regional eh, es autónomo del, eh, del fiscal nacional en términos de la persecución penal. Es decir, el ejercicio de la acción penal le corresponde a cada fiscal eh, regional. El fiscal nacional no puede eh, dictar instrucciones particulares respecto a eh, investigaciones específicas. Esto con el objeto de mantener la debida independencia de los 18 fiscales regionales que asegura el, eh, la autonomía de la institución y también la autonomía de estas autoridades públicas que son los fiscales eh, eh, regionales. ¿Cómo, ¿Cómo se replica esta autonomía de los fiscales regionales respecto del fiscal nacional? dentro de la propia región, entre el fiscal regional y los fiscales? La, la verdad que no existe esa autonomía, porque los fiscales eh, son adjuntos al fiscal Adjunto. regional. En consecuencia, quien es el titular de la acción penal es el fiscal regional. ¿ya? Y los fiscales que se desempeñan en esa fiscalía son fiscales que están adjuntos a la función del fiscal eh, regional. En consecuencia, no hay autonomía y él puede dictar ¿ya? instrucciones particulares en todas las investigaciones a su cargo en la región respectiva que le toca liderar. Okay, la palabra clave aquí es adjunto. Exactamente. ¿Esa es la y por eso que hay fiscales adjunto, hay fiscales jefes también, que son, pero más bien las jefaturas de las fiscalías eh, locales tienen que ver con aspectos fundamentalmente administrativos y no de ejercicio de la acción penal que está radicado en el fiscal eh, regional. Y esa es una eh, característica importante de la institución, porque... Thank <laughs> you. De algún modo es eh, difícil de poder compatibilizar con un Estado democrático de derecho ya la, la suma de todo el poder persecutor del Estado en una sola persona, que sería el fiscal eh, nacional. Entonces es natural que esta cuota de, de, de, de poder se distribuya entre todos los fiscales regionales que lo que asegura a los ciudadanos que eh, no existan autoridades, digamos, con eh, potestades que no como diga en relación con los equilibrios, ¿no y la autonomía necesaria para que eh, funcione adecuadamente una institución ya como el Ministerio Público. Yo tengo la impresión que ya han transcurrido suficientes años, no son tantos, pero suficientes años para, como para que vayamos olvidando de que esto se, tra se, trata de que se trata de una gran transformación en el Estado, que fue una obra, además, que significó muchos años de trabajo para mucha gente mm -hmm un consenso realmente inédito ¿ya? yo creo que la historia de los cambios legislativos de los cambios de la administración en términos de que era importante cambiar el sistema procesal penal y tiene que ver con la historia reciente anterior a la dictación ¿no es cierto? de la reforma constitucional que crea el ministerio público la necesidad de tener un órgano autor que se hiciera cargo de la investigación y poder limitar también el poder que mantenían eh, los eh, jueces que tenían estas funciones eh, eh, todas estas funciones que son incompatibles eh, en, entre sí siempre tiene que haber un tercero que controle ya, la investigación y por eso la actividad del ministerio público está permanentemente controlada fundamentalmente por eh, los jueces de garantía durante la etapa de investigación y luego por los eh, jueces de los tribunales en, eh, orales en, en lo penal durante el juicio, el juicio oral. Digamos. ¿Cuáles son los principios fundamentales, si eh, se puede hablar así, que inspiran la acción de la fiscalía? ¿Cuáles son los, o los conceptos o las palabras clave que sería bueno eh, que, que fueran dichas ahora para nosotros, para usted y para mí? Digamos? ¿Mm? Bueno. A mi juicio el principio fundamental que rige el actuar de, de los fiscales del Ministerio Público es el, el principio de objetividad. Los fiscales del Ministerio Público son autoridades que tienen a su disposición todo el aparato del Estado para investigar. Cuentan con las policías, cuentan con los órganos auxiliares de la Administración de Justicia para desarrollar las investigaciones. Y eso conlleva la necesaria obligación de investigar con igual celo todos aquellos aspectos que puedan... Atribuirle responsabilidad a una persona Como aquellos que puedan eximirla de la misma O atenuar su responsabilidad O también agravarla entonces, eh, eh, a nuestro juicio, ya, este es el principio fundamental que debe ¿no regir la actividad de cualquier fiscal del Ministerio Público. Los fiscales no pueden tener prejuicios al iniciar una investigación, tienen que tener no es cierto? la apertura de eh, realizar investigaciones que consideren las eh, alegaciones y no los cursos de acción o las líneas de acción o las líneas de investigación que puedan... Eh, Derivar hacia, digamos, el, la existencia del delito y, ¿no es cierto? la atribución de responsabilidad a ciertas personas, pero también a la posibilidad de que no exista tal delito o que el hecho no sea constitutivo delito. Entonces, nos pone en una condición especial y por eso, ya que los, eh, los fiscales son dentro del Estado, ya una autoridad. Ahora, dentro del sistema contradictorio, dentro de la litigación, como formamos parte, digamos, de las audiencias, aparecemos como una parte más, pero en verdad no lo somos, somos una parte que tiene ya ciertos atributos, ciertas, ciertas potestades que nos trae aparejados ciertas obligaciones. Y también estamos sometidos al principio de legalidad, todas nuestras actuaciones deben enmarcarse dentro ya del de marco legal que regula nuestra actuación y que también regula ¿no es cierto? Ya la, los hechos que eventualmente pueden ser continuados. Ya, de, de delitos. En consecuencia, ya, yo diría que esos son los principios fundamentales, junto también con el principio de unidad de acción. Ya. El Ministerio Público es uno solo en el sentido de entender que tampoco tenemos acá, no cierto, parcelas separadas. Cada fiscalía no, no es que actúe separadamente respecto de otra. Hay un, un, un, una obligación de actuar conjuntamente, de traspasarse información, de trabajar conjuntamente ya, y no tener, como ocurría antaño, con los los, los tribunales, que cada tribunal tenía las causas, ¿no es cierto?, que estaban a su cargo, pero que no se vinculaban con otras causas que mantenían otros jueces. En el caso del Ministerio Público, la unidad de acción obliga a un trabajo conjunto, particularmente ahora que estamos eh, trabajando con unidades de análisis criminal que supone la incorporación de información, de toda la información que tiene el Ministerio Público para poder eh, detectar bandas criminales, operando y lugares donde se cometen una mayor cantidad de delitos etcétera, yo diría que esos son ya los principios yeah. ya fundamentales Ahora que el era. progreso tecnológico Parece como, parece como obvio que, que, que está al servicio de esta unidad de acción. No, absolutamente, absolutamente. Eh, nosotros tenemos base de datos como también tiene base de datos el resto del aparato del Estado, donde tenemos muchísima información información que nos sirve para hacer precisamente ya análisis criminal. Y estamos trabajando también en la implementación del Banco Unificado de Datos, que si bien es cierto ha tenido algunas dificultades en su implementación y que la ley... Eh, la, la última ley de agenda corta la ha encargado al Ministerio Público a hacerse cargo de su administración, pues bien esperamos ¿no es cierto? que esa base de datos nos permita entregar información a las policías y entregar información también al Ministerio Público para mejorar las eh, investigaciones y poder obtener mejores resultados de la misma. una una pregunta respecto de su experiencia ya larga, digamos, dentro de la vida de una persona, en, en, en esta función, en este encargo del Estado, que significa el trabajo como fiscal regional en un momento, eh, también en otras funciones, en la Fiscalía y hoy como fiscal nacional. ¿De qué manera nosotros los seres humanos, digamos, logramos alcanzar psicológicamente este principio de objetividad? Bueno, es simplemente eh, haciendo abstracción de las convicciones personales. Uno, cuando es eh, eh, funcionario ya, de, de, del Estado, tiene que cumplir un rol ya, eh, respecto al cual tiene que desprenderse de sus convicciones de carácter ya, personal y aplicar la normativa legal ya, sin consideraciones ya, de orden personal. Y ese es un desafío y es un esfuerzo ya que debemos realizar constantemente los, los, los, los fiscales. A veces no, no es fácil, a veces uno actúa en base a sus propios prejuicios, pero esos prejuicios no pueden condicionar la respuesta del Estado respecto de una determinada situación y es obligación de los fiscales de todos los fiscales, pues bien no eh, traer esos principios o esas no es ciertas cierta creencia al ejercicio de una acción de carácter público donde representamos a la colectividad, toda colectividad que no necesariamente comparte ya estos eh, principios. Y, y por ende, eh, por cierto, digamos que el, el, el principio de, de objetividad es eh, eh, un desafío ya, que nos, se nos impone digamos, eh, día a día. Vamos a detenernos unos minutos ahora para, para continuar nuestra conversación eh, y nos vamos a quedar aquí en este, en este desafío tan inmenso de la objetividad. Volvemos en unos minutos. Estamos en Pensando Chile, hablando sobre las instituciones de Chile. Así lo hemos hecho en otro programa, y nuestro invitado de hoy es el Fiscal Nacional, don Jorge Abot, quien ha estado explicando algunos conceptos fundamentales de, de, del encargo que la sociedad chilena le hace a él eh, para dirigir un, un ente del Estado. Eh, quisiera, quisiera pedirle ahora que... que nos explique con el mayor detalle posible dentro de los tiempos de la televisión, eh, pero no, pero sin restricción mayor, eh, respecto de, de la interacción que la Fiscalía Nacional, que todo, que todo este cuerpo del Estado, tiene con otros, y cuáles son ellos, y algunos ejemplos si fuese posible. Bueno, creo que realmente la, la, la, la pregunta apunta a un tema central de, del funcionamiento de, de, del sistema. Este es un sistema eh, que funciona o puede funcionar eficientemente en la medida en que todas las instituciones que tienen participación en el mismo tengan la capacidad de interactuar adecuadamente, que de algún modo eh, subordinen sus intereses institucionales particulares a los intereses superiores que significa el desarrollo de un proceso penal eficiente, oportuno, expedito que es lo que reclama la ciudadanía y a lo que tiene derecho la ciudadanía y esto no es fácil ¿ya? porque eh, para que el sistema funcione tiene que haber una estrecha relación primero entre el Ministerio Público y las policías porque los fiscales lo que hacen es dirigir la investigación penal. Eh, excepcionalmente la eh, dirigen o realizan directamente diligencias de investigación, pero fundamentalmente lo hacen a través de las policías, ya sea de carabineros de Chile, ¿no es cierto?, o de la policía de investigaciones. Eso supone una interacción y una fluidez en el contacto permanente, ¿no es cierto?, con la policía en términos tales que los requerimientos de parte de los fiscales, pues bien sean llegados oportunamente a las respectivas instituciones, sean asignados y sean también, ¿no es cierto?, asumidos por ellas y respondidos en tiempos razonables. Pero paralelamente a ello, también es necesario interactuar con los tribunales de justicia. Y podemos poner un ejemplo: cuando se produce, por, ejem por ejemplo, ejemplo vía ejemplar, ya una detención, y es necesario pasar a una persona a un control de detención. Hay alguien que comete un delito, un delito flagrante, y lo detiene un policía. El policía llama ¿no es cierto al fiscal de turno y el fiscal de turno toma la decisión de pasar a esa persona a control de detención ya, y es necesario ya que la policía eh, lleve a esa persona ante un tribunal que debe estar preparado para, a la hora indicada, tener un juez que esté a disposición para realizar una audiencia. Paralelamente, ya es necesario que exista un defensor y es necesario comunicar a la Defensoría Penal Pública que tenemos un imputado que va a pasar a una audiencia de control de, sención, de, de, de, de, de detención y tiene que haber un defensor que esté presente ¿no es cierto? en ese minuto. Tiene que haber personal de Gendarmería de Chile para los efectos de custodiar y recibir a, al detenido cuando llega a los tribunales y luego ese personal entregarlo ya o, o traspasar ¿no es cierto? Ya a, a la persona que está detenida hacia ¿no es cierto? el tribunal donde, se, donde se, se realiza la audiencia. Esto supone coordinaciones bastante finas y sistemas que permitan tener una comunicación de carácter eh, constante y un diálogo permanente entre los sistemas que funcionan en, en, en las diferentes eh, instituciones. Y este es un desafío no menor, porque basta que falle una parte ya en esta cadena para que puedan haber complicaciones importantes. Por ejemplo, el control de detención no puede realizarse más allá de 24 horas de efectuada la detención, puesto que si se realiza después de ese plazo, pues bien, la detención se torna ¿no es cierto? En, ilegal. Entonces los, los tiempos, los espacios requieren esta esta fluidez. Luego, si avanzamos en el proceso, ya eh, vamos a lo que es el juicio oral. Ya. El juicio oral es necesario recibir testigos, es necesario recibir a los imputados, hay que tener no es cierto? un tribunal funcionando en un lugar con jueces, con fiscales, con defensores, con testigos que sean de, debidamente no es cierto? citados, con peritos que sean debidamente citados. Es decir, este sistema digamos, para su funcionamiento requiere necesariamente una coordinación muy fina entre todas las instituciones y yo creo que se ha logrado eh, eh, esa, esa, esa coordinación a partir de de la voluntad que han tenido todas las instituciones para que el sistema funcione adecuadamente y probablemente las descoordinaciones que había en un principio hoy día son eh, excepcionales y esto habla bien habla bien del funcionamiento del estado de chile cuando uno mmm, va a otros países y ve otras experiencias comparadas se da cuenta de lo, de lo mucho que hemos avanzado en tan poco tiempo y siendo uno de los países donde ha entrado en vigencia en el... hace menos tiempo el sistema policial penal, es un ejemplo para otra, otros países, y vienen muchos eh, eh, otros eh, ministerios públicos otros jueces, otros policías a conocer la realidad chilena yo creo que aquí hay una política de Estado que ha tenido particular eh, éxito en lo que dice relación con su funcionamiento ya eh, interinstitucional y ahí, como la reitero, creo debemos estar particularmente orgullosos es sumamente complejo lo que está planteando, porque estamos hablando de una coordinación la más alta posible de una cadena que no se puede romper, porque si se rompe empiezan empiezan a operar los artículos respectivos de, de, de la ley, no y, y, y que todo puede fallar ahí, y no se puede continuar sobre el tema. Entonces es, es, es un ejercicio diario, y estamos hablando aquí en gran escala de causas. Por cierto, ¿Mm? sí. De cada día, de cada día. Así es. Y además esto supone ya que las propias policías, por ejemplo, sus propios procedimientos sean muy pulcros ya porque cuando se llega a las audiencias de control de detención se realiza, se realiza por parte del tribunal de garantía ya a partir de la actuación no sé de todos los defensores un control respecto de el cumplimiento de las normas legales en todo el procedimiento ya propio digamos de la detención en flagrancia entonces eso también le pone altos estándares a la policía que van a ser sujetos a revisión por parte del juez en la audiencia de control de detención. Y lo peor que puede ¿no es ocurrir es que la detención se declare ilegal, o que la prueba ya que se ha recolectado, ¿no se ha levantado durante el procedimiento, se declare digamos, también como una, una prueba ilegal y no pueda ser utilizada posteriormente en el juicio. Es decir, este es un procedimiento que requiere ya un funcionamiento ya con una alta sintonía eh, fina, diría yo, para que prospere adecuadamente. Ahora, aquí está el juego en lo fundamental, ¿no es cierto?, los derechos de la persona. Así es. Los derechos fundamentales. Y eso es lo que explica que esto tenga que funcionar así y cuando no funciona así, prima el derecho de la persona. Así es. Bueno, es pero, parece tan simple decirlo. ¿sí? ¿Mm? Bueno, efectivamente, lo que se custodia, ¿no es cierto?, es el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Es allí, ¿no es cierto?, ya el, la razón de ser de todos estos controles. Hay ciertos derechos, ¿no es cierto?, que la investigación penal no puede avasallar, tiene necesariamente que respetar. Ya no hay eh, un proceso penal legítimo. Eh, ...sin que se hayan respetado absolutamente las garantías de todas ¿no? Cierto, las personas que son sujetas a investigación y persecución penal. Y eso es un principio básico de un Estado democrático de derecho y esto es un avance importante en nuestra institucionalidad. Ahora, estos altos estándares están a su vez vinculados con la dotación de recursos que se tenga... ...o sea, con muchos elementos de soporte que a veces no son suficientes... Sí, bueno, efectivamente eh, ocurre, digamos que, eh, eh, desgraciadamente a veces el, el, el sistema, ya, cuando se entregan recursos, no se, no se, no se, no se da la mirada global ya, del funcionamiento del sistema y solo se mira parcialmente la necesidad de algunas instituciones. Por ejemplo, se aumenta el número de fiscales. Si se aumenta el número de fiscales, se va a aumentar la demanda por servicios jurisdiccionales, la demanda, ¿no es cierto?, ya por defensores. Si se aumentan los jueces, ya también se va a aumentar la necesidad de que los fiscales tengan, ¿no es cierto?, una productividad mayor de audiencias, ¿no es cierto?, ya que se puedan reclamar a esos fiscales. Yo creo que pero, probablemente un tema que está pendiente es una mirada integral y una evaluación integral integral respecto de las dotaciones de todas las instituciones de modo tal de que no eh, existan eh, eh, subdotaciones o sobredotaciones dentro de las instituciones, de modo tal de que esto sea un proceso extraordinariamente expedito ya, y en definitiva pueda funcionar como una cadena, una cadena donde no se corte parte de la cadena por carencias de alguna ya, eh, institución. Complejo de diseño de proceso, ¿eh? complejo, complejo de diseño complejo. de proceso, que además requiere de como de muchas disciplinas que actúan. Así Uno es. puede quedarse con la impresión que solo desde el derecho se actúa aquí. No, esto requiere muchas disciplinas de soporte para que el proceso funcione. Yo le diría a la Aquí podemos hablar de ingeniería fina La ingeniería, ¿Mm? la ingeniería de procesos Por ejemplo claro. dentro del propio Ministerio Público Hoy día Lógico. estamos abocados A una ingeniería de procesos De cambio de nuestros procesos ya, De modo tal de poder eh, atender eh, Mejor ya, a las víctimas Y a los, y a los testigos y eso supone cambiar absolutamente los procesos internos de la, de la institución, porque hasta ahora el desafío fundamental de la Fiscalía era tratar de manejar un gran stock de causas. Ya nosotros tenemos al año aproximadamente 1.300.000 denuncias. Usted comprenderá no es cierto?, que administrar 1.300.000 denuncias es muy complejo. Y la tendencia hasta ahora había sido terminar rápidamente, ¿no las causas de modo tal de mantener un stock de causas que fuera controlable. Pues bien, estamos cambiando los procesos de modo tal de poder generar que la, la mejor y mayor información a la entrada del sistema. Porque uno de, una de las deficiencias que reconocemos que existe actualmente en el sistema es la falta de información que se tiene para tomar decisiones adecuadas y oportunas por parte de los fiscales, porque la información que llega habitualmente desde la policía a través de los partes policiales, suele ser una información relativamente precaria y que es necesario completar para los efectos de tomar una decisión adecuada en términos de uno si va a seguir digamos, esta investigación, la va a derivar a alguna unidad especializada o simplemente va a tomar una decisión de término temprano porque no tiene ninguna posibilidad de éxito la investigación. Es decir, si llega una denuncia a alguien que dice, ¿no es cierto?, que le robaron la billetera en el estadio nacional, en un partido, un clásico del Colo Colo con la Chile, con 80.000 personas y no tiene ningún antecedente, la verdad es que es una información que no nos permite abrir una investigación y destinar recursos ya para eh, una investigación que no tiene destino. pero sí. Vamos a tomar nota de que efectivamente en el Estadio Nacional hay personas ya que hurtan eh, billeteras. Pero sí, puede ser, digamos, que nos entreguen información. Que nos pueda permitir, efectivamente, determinar que hay una banda de personas que han visto ciertas personas actuando de un modo determinado, ya que se ha repetido esto, digamos, en diferentes eventos deportivos, que se han visto las mismas personas, que las formas de actuar son similares, y ahí nosotros podemos, a partir de esta información, ya poder hacer una investigación y poder llegar a atribuirle a ciertas personas o a determinadas personas la comisión de estos delitos. Me parece muy interesante que, a partir de un caso, eh... Menor, voy a decir, pero gigante para el que lo sufre. ¿Mm? Pero digamos de un caso menor, eh, ustedes van construyendo, voy a decir un mapa, pero no necesariamente es eso, ¿no? Es, es, es como, un, como un diseño de GPS en que van ustedes descubriendo zonas sobre las cuales pueden actuar y sacar ciertas conclusiones para una acción más eficaz y, y en otra escala que lleve finalmente a encontrar una respuesta a esta que parecía una pequeña causa. Bueno, por eso que es muy importante que la gente denuncie, por eso que estamos tratando nosotros es de, de enfrentar la cifra negra aquellas personas, ya que eh, siendo víctimas de delitos no denuncian, ¿no es cierto? o no perseveran en la, en, la, en la persecución penal, porque el enfrentar el, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la delincuencia, es un tema que compromete, ...a la comunidad completa, no, son, esto no es un tema solo de las policías... ...no es un tema solo del Ministerio Público... ...no es un tema solo de los tribunales de justicia... ...es un tema que debe comprometer a la comunidad en su conjunto... ...solo, actuando ya colaborativamente todos... ...vamos a ser capaces de enfrentar un tema tan complejo... ...como el de la delincuencia... ...pero si nos encontramos que la gente siendo víctima de delitos... ...no realiza no cierto anuncios, no tenemos información... ...pues bien... No vamos a poder llegar a determinar responsabilidades respecto de esos hechos. La gente tiene que tener ya confianza en las instituciones y que la información que nos puede entregar es relevante para, digamos, la determinación de responsabilidades en el, en el futuro. Y la información que se archiva no es una información que queda olvidada, es una información que queda en nuestro registro y que sirve precisamente para hacer análisis criminal con posterioridad, con posterioridad y poder, digamos, eh, establecer ser responsabilidades concretas respecto de personas determinadas gracias fiscal vamos a detenernos un par de minutos pero nos vamos a quedar con la palabra colaboración de la sociedad completa en función del objetivo volvemos de inmediato estamos conversando con el fiscal nacional quien ya nos ha hecho un relato muy interesante de distintos aspectos del funcionamiento de esta institución del estado. Eh, toda la conversación que hicimos en, en la segunda parte nos lleva a la, a la pregunta de ¿cómo imaginan ustedes, cómo la sienten, la percepción que nosotros los ciudadanos tenemos respecto del cumplimiento de la función de ustedes? Bueno, si nosotros eh, analizamos la, la, la, la, las encuestas, ya, vemos que hay una eh, percepción eh, no de las mejores de, de, del funcionamiento de la, de, de la institución, eh, y fundamentalmente debido a una carencia sobre la cual estamos nosotros eh, trabajando y hablábamos recién del cambio de nuestro proceso. Y ha sido la falta de vinculación de la institución con eh, particularmente las víctimas y los testigos. Ya, eh, hasta ahora, eh, tradicionalmente, cuando... No han existido mayores antecedentes, la única relación que existe entre el Ministerio Público y la víctima es una carta de archivo, una carta de archivo eh, que le dice, mire, ya, la verdad su denuncia no va, ha sido archivada y si usted tiene antecedentes que puedan aportar para establecer quién cometió el delito, pues bien estamos disponibles para abrir ya, eh, nuevamente la investigación. Esta es una carta que naturalmente produce una profunda eh, frustración en, en, en la persona, porque lo que espera sin duda quien ha sido víctima de un delito es que el Estado realice acciones eh, concretas para determinar quién ya ha eh, incurrido en una conducta que de algún modo ha alterado el deber de, de, de, de protección que tiene el Estado respecto a las personas. ...y que una institución del Estado termine respondiendo simplemente... ...mire, ya eh, no tenemos nada que hacer y ustedes si trae a la, a, la, a la persona... ...o el antecedente concreto, pues pueden, podemos seguir investigando. ¿Ya? Nuestro desafío es el tomar eh, contacto con la mayor cantidad de víctimas... ...y hemos puesto metas a nuestros fiscales para que tomen eh, contacto... ...particularmente con las víctimas de delitos de mayor connotación social... Ya, y dentro de las metas que tienen los, los fiscales está este contacto digamos, con este tipo de víctimas. Eso se está haciendo. Ya, se está haciendo. Hoy ya. día se está midiendo ya a los fiscales respecto de la contactibilidad que tienen digamos, con la víctima. Situación que en los años anteriores no, no se hacía. Por otro lado, eh, de acuerdo a, al plan de fortalecimiento del Ministerio Público, se han incorporado a nuestra institución fiscales denominados de foco. ¿Quiénes van a tener como función tener una relación permanente con, con la comunidad? Nosotros no hemos tenido esa relación con la comunidad. Ya hemos, no hemos mantenido muy al margen de la misma. Hemos más bien eh, actuado como abogados que solo actúan en el ámbito de lo judicial pero sin tener ya, un contacto permanente con la comunidad. Pues bien, los fiscales de foco estarán en los comités de seguridad ciudadana, tendrán reuniones con las juntas de vecinos, de modo tal de poder ir detectando ya, eh, situaciones de, de riesgo, o situaciones en las cuales hay hechos ya, que pueden ser relevantes para alimentar las alimentaciones que llevan adelante el Ministerio Público. Entonces, este mayor contacto de la institución con la comunidad nos, nos va a permitir recuperar esta eh, confianza ya, que eh, hoy día se encuentra eh, deteriorada por la razón que le he indicado. Ya tenemos eh, eh, confianza de que las políticas que está implementando actualmente el Ministerio Público ya, nos van a permitir eh, ir eh, mejorando esa confianza en la población. Hemos definido este año, por ejemplo, un plan estratégico para el año 2017-2022. Y dentro de ese plan estratégico tenemos que definir con plena claridad la política de persecución penal. ¿Dónde nosotros vamos a poner ya nuestros recursos? ¿Dónde vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para esclarecer los hechos de carácter porque. En ninguna parte del mundo, en ningún sistema del mundo es posible esclarecer el 100% de los delitos. Eso es una pretensión ya, que muchas veces uno ve en algunos críticos que es absolutamente inviable. Ni en los países digamos que eh, destinan la mayor cantidad, una cantidad enorme de recursos, eh, es posible lograrlo. Eh, en consecuencia, lo que es, es posible es mejorar ya, eh, las tasas digamos, de, eh, de, de, de salidas judiciales respecto de los hechos que son denunciados al Ministerio Público. Y allá, hacia allá tenemos que apuntar nuestra, nuestros esfuerzos, pero para eso tenemos que también focalizar cierto tipo de delitos en los cuales nos parezca más importante su persecución. Ya. Y, y... ¿Cuáles son aquellos? Fundamentalmente los delitos contra la propiedad, los delitos violentos contra la propiedad, probablemente en desmedro de algunos delitos, digamos, de bagatela, de delitos que no tienen una afectación a bienes jurídicos demasiado importante y que muchas veces dependen de eh, actividades de autoprotección que deberían tener ciertos ciudadanos o ciertos eh, esquemas de negocio, ya que nos generan mucha, mucho trabajo, pero en definitiva no apuntan hacia la persecución de la criminalidad más dura como ya el, el, el, el, el narcotráfico ya los delitos, los delitos sexuales los delitos contra la propiedad violentos donde necesariamente tenemos que tener un actuar muchísimo más eficiente y donde tenemos que centrar ya eh, la utilización de nuestros recursos que como en toda institución son siempre escasos y eso es posible a través de una política criminal ...clara, explícita, que la gente la conozca y sepa... ...mire, este robo, digamos, ya de la ribilletera en el estadio... Ya ...yo no tengo muchas expectativas, porque la fiscalía me está diciendo... ...no tenga muchas expectativas respecto a esa investigación... ...pero si soy objeto, ¿no es cierto?, de eh, un portonazo... ...en cual, ¿no es cierto?, he sufrido lesiones... ...me han robado mi auto, o han entrado a robar, ¿no es cierto?, ya a, a mi casa... ...mi hija ha sido víctima de algún delito sexual, ...pues bien, el Ministerio Público va a poner especial énfasis en ese tipo... de de investigación. Y hacer plena claridad de cómo vamos a utilizar ya los recursos y de esa forma poder optimizar ¿no es cierto? el uso ya de eh, los mismos de, de modo tal de obtener un mejor eh, eh, rendimiento de los, los recursos que el Estado nos proporciona para la investigación y la persecución penal. Gracias, Fiscal. En eh, no... un minuto y medio, <ríe> eh, algo sobre el futuro. De hecho venía venía diciéndolo, ¿no? Como, como cierre del programa. Bueno, el, el futuro como lo, lo, lo señalaba ya el, eh, nosotros queremos aumentar nuestro compromiso y nuestro contacto, digamos, con eh, la comunidad. Queremos eh, abrirnos a tener, mantener una relación muchísimo más eh, estrecha. Mejorar también nuestras relaciones con nuestros eh, actores, con las propias eh, policías. Hoy día eh, tenemos que seguir mejorando ya nuestra interacción con eh, eh, tanto la, la, la policía de investigaciones como con carabineros. Tenemos que examinar por qué razón algunos procedimientos no son exitosos. Debemos hacer análisis respecto de nuestros propios eh, fracasos. Cuando vamos a un juicio oral y nos absuelven, cuando vemos que se han, han existido procedimientos policiales en los cuales la, las pruebas digamos, se han obtenido con infracción de, de garantía, cómo mejoramos ¿no cierto? todo ello, eh, ello va a ser posible en la medida en que eh, tengamos una interacción mayor, más permanente no es cierto? con las policías y tengamos también la posibilidad de participar en la formación de las policías. Hoy, hoy por hoy no tenemos formalmente como Ministerio Público una participación. En la formación de los policías. Y lo que pretendemos es eh, que el Ministerio Público sea parte de las escuelas bases, ¿no es cierto?, ¿Ya? de formación tanto del personal de designación institucional como, digamos, ¿no es cierto?, de, en el caso de Carabineros, de la eh, oficialidad y en el caso de la policía de investigaciones, eh, tener también participación en la escuela de investigaciones, pero como Ministerio Público, no como fiscales eh, a, aislados. Muy bien, pues, damos. Las gracias al Fiscal Nacional quien nos ha acompañado hoy día para, para hablar de una institución tan importante. Nadie está ajena a, a la acción de la Fiscalía, desde un lado o de otro, digamos. ¿no? Eh, y por tanto no, no, no, no, eh, nos importa mucho el, el mejor funcionamiento de ustedes eh, porque estamos hablando aquí de un bien preciado, ¿no? de un bien preciado para todos nosotros. Gracias por habernos acompañado eh, para poder escuchar acá a nuestro invitado, el fiscal nacional que tiene un encargo muy importante de la sociedad chilena. No, muchas gracias a usted por, por, por la invitación.